Nos encontramos en Múnich, la linda ciudad de Alemania, vamos a, a ver el centro de Múnich, está haciendo frío, eh, está ya bonito la, el aeropuerto, el terminal, como la terminal 2, es bonito, y vamos a ver qué se encuentra, entonces en el centro voy a tomar un tren que vale como 11 euros, eh, lo que tampoco es muy barato, pero bueno. Hay que sacrificarse si uno quiere conocer un poquito. Bueno, aquí vemos ya. Hay otro avión, pero para comer este. ve bonito, pero no vayamos a comer. Ya comí. Pero vamos a entrar al centro a ver qué se puede encontrar. Bueno, voy como de aventura porque no sé qué hay muy bien en el centro, pero no importa. Bueno, siempre hay carros lindos atrás. Siempre es así en Alemania. Vamos a ver si los alemanes son muy chéveres. Eh, y ya. Entonces, si tengo una escala en Múnich, entonces por eso aprovecho para conocer esta linda ciudad bueno ya voy a tomar el tren y cuando lleguemos al centro pues grabamos más bien El centro de Múnich vamos a ver entonces qué encontramos para visitar eh, bueno hubo como una, una pelea en el metro nos llegamos siempre que voy a ciudades hay peleas como en Manizales que una pelea bien grande una pelea bien grande eh, bueno ya se ve un poco la, la arquitectura un poco diferente a la distancia pero muy muy poquito por ejemplo Vamos a ver, aquí se ve como en el fondo de atrás, esa cosa que es marrón, se ve como bonito. Vamos a ver qué es, eh, bueno, dije que comí, pero me dio ya hambre, quiero comer salchicha alemana, vamos a ver si lo encontramos, y ya, entonces, aquí se, se llama Opabunov, Opabunov, bueno, no sé si lo pronuncio bien, eh, es como el centro, bueno, aquí vemos que hay tramway, un tramway, un tranvía Sí, se ve como ciudad grande, pero también con la arquitectura antigua. Vamos a ver este edificio, por ejemplo, que tiene una arquitectura bastante antigua, o bueno, no tan antigua, pero bien alemana. Eh, aquí vemos esta, esta cosa atrás. Se ve bien, bien, bien, bien antigua. Bueno, bien de arquitectura de acá. Ya, ya empezó a ir el tramway. Bueno, el tranvía que hay buses para turistas, pero bueno vamos a ahorrar un poquito y no, no comprarlos. Los buses están como por acá, con pisos y todo, pero no no vamos a, a comprarlos. Y eh, bueno nos sé olviden dónde estará el centro. Entonces aquí está la cosa de marrón que decía eh, bonita eh, Bueno entonces voy a descubrir lo que hay para grabar. Y voy sobre todo a preguntar dónde estamos y a dónde ir. Bueno, me acerqué de este edificio que veamos marrón para ver la banderita grandotota atrás de Alemania para demostrar que no estoy mintiendo, que estoy bien en Alemania, quién sabe. Y aquí al lado hay otra cosa bonita que, que vemos. Bueno, estas que son cosas que bonitas, dice que es... Pero es bonito, no <risa> es lo que cuenta. Este edificio blanco, quién sabe qué será, pues acerquémonos. Pero la arquitectura está súper impresionante. Um, aquí en el centro comercial, pero no vamos para compras, sino para visitar. Tengo ya las manos heladas. Entonces, aquí está un edificio bastante lindo, con otra vez banderas de Alemania. Y otra, no sé, debe ser la, la bandera no, que es azul y, y blanco, debe ser la bandera de... bueno, vamos a, vamos a acercarnos con la bandera de Múnich, me imagino. Y la otra, pues, de Alemania. Aunque es raro que... Que la bandera no esté horizontal, pero está como vertical. Eso es lo que no entiendo. Miren, la bandera normalmente debe estar vertical y aquí está horizontal. No sé, raro. Para cambiar, me imagino. No sé qué debe ser eso. Como nuestra guía. ¿Quién sabe? Lástima que no hablo alemán para preguntar. Va, pasa el la bandera toda rarita pero muy grandota y linda aunque la verdad no sé no me gustan tanto los colores de la bandera de alemania me parece un poco tristes no sé, negro, o sea, tener un color negro en una no me tanto. bueno igual es mi opinión <risa> eh, vamos a ver allá también se ve como una especie de bueno aquí está el edificio que dice que es bonito y allá el edificio también es muy parece un castillo vamos a acercarnos y examinar bueno, si es de este, si es lo vimos, no sabemos qué es tal vez hay personas que viven en Múnich en YouTube que estén viendo el video para decirlo y si son mejores guías que yo eh, bueno vamos a ver el otro castillo que yo decía que se ve bien bonito entonces esperen que me duele el brazo, voy a poner bien mejor la barra de whip de selfie porque me duele el bracito ah ya estamos en otra estación del metro ya entonces lo que decía que es bonito me parece es lo que hay aquí si no me equivoco a ver si no me veo bien en la cámara, en la cámara se ve bien mi cara, fea vamos <ríe> a ver el a ver ya vamos a la ambulancia okay. sí. A ver, entonces, ¿entonces aquí. Aquí, aquí. Se ven ese castillo atrás. ¿Quién sabe qué será eso? Bueno, me a la puerta de la muralla. Uy, De la muralla, para ver los comercios que hay adentro bueno aquí está como linda la plaza porque está bien redonda bueno vamos a ver los comercios que hay aquí es como la, la calle principal yo creo de Múnich eh, bueno hay de todo, hay tiendas de videojuegos como vemos aquí eh, de ropa obviamente de todo, entonces pues vamos a ver que se ve sobre esta calle que parece como la, la calle principal de Múnich está mucha gente y eso que no es orapito y muchos turistas obviamente bueno vamos a ver que hay adentro esas murallas que son bien bonitas parecen de juego de tronos eh, bueno caminemos bueno me van a matar pero se quiero comer una Hamburguesa vegetariana aquí en McDonald's. No soy muy exótico en Alemania. Les dije que buscaba salchichas, pero no. me ofrece a buscar más. Entonces, comer una hamburguesa vegetariana. A ver qué se encuentra. Bueno, vamos a comer un Biggie Burger para no comer animales. Obviamente, yo no como animales. Nunca vieron un video mío comiendo carne asada del llano. Bueno, más o menos el compré de la carne de verdad. Bueno, terminó eso y vamos a seguir el recorrido. Que tenía un poco de hambre. Bueno, ya terminé mi hamburguesa. <coughs> Miro mi boca si no tiene salsa. Bueno, qué <ríe> pena darles asco. Eh, bueno, mm, pasamos debajo de mm, las murallas. así de estatuas y los lindos, ángeles, como yo. Estamos debajo del, del arco de triunfo versión Múnich. Y aquí está la plaza que está muy linda, muy comercial. Vamos a ver la, la fuente. A ver, aquí está esta fuente. Todo el mundo le tomó una foto. Es un poco exótica esa fuente. Eh, bueno eh, obviamente todos los comercios son muy famosos Push locker saturn bueno saturn ya en francia no existe lo, lo compró boulanger eh, vamos a ir entonces la, a la iglesia Aquí hay una iglesia bonita que vamos a ver pero no la sé pronunciar la su título abajo y ah, vamos a ver los souvenirs a ver si sí. compro un souvenir de munich hay algo interesante, o no. Eh, bueno, lo bueno es que se dice souvenir como en francés, vemos atrás. Se quiere un perro, los bueno, imanes la bandera de Alemania. Y la de Torre Eiffel está justo atrás, no mentira, es una grúa. Y aquí se ve algo bonito en el edificio, ah bueno, de la Virgen María. No sé si la ven por aquí. Bueno, voy a ver los recuerdos, a ver si me compro uno y vamos a la iglesia juntos. Bueno, llegamos a una primera iglesia eh, que vamos a ver... Vamos a ver cómo se llama porque hay muchas iglesias, algunas tienen unos nombres muy raritos, entonces me puedo perder con los nombres, igual felizmente se puede escribir en, en subtítulo. Ah bueno, esta es la iglesia Sa, San Miguel, bueno como yo casi Michael o no sé cómo se pronunciará en alemán. Eh, se ve muy bonita. Vamos a ver si se puede grabar desde adentro. Estamos en el puro centro de Múnich. Yeah, la, gente. La, la iglesia ah, ¿cómo está cerrada. Bueno, vamos a ver cómo se ve el color de la entrada. Mm, bueno, sí. no sé qué está escrito en latín. Pero sí, es como la iglesia entonces. San Michael o Mi, Michel, no sé. Ah, sí, está como abierta. Vamos a entrar. Eh, a ver. Sí, Michael. A ver, vamos a grabar. Ah no, no, conciertos, no sé qué. Bueno, vamos a entrar más bien. Aquí está escrito San Micael arriba de la cosa, aunque no se ve bien en la referencia de la cámara. Bueno, vamos a entrar y no hacer tanto ruido. Vamos a molestar a la gente orando. Bueno, no sé se, se puede ya hacer mucho ruido en la iglesia, por eso no seguí grabando. Eh, bueno, como estamos en My Lynch, obviamente lo podemos pensar. Otra cosa también es que vemos atrás Uno de los mejores clubes del mundo eh, que tiene a James Rodríguez. Vamos a ver si se puede ver. Bueno, está. Robin, James detrás en las fotos todas las camisetas aquí pero bueno, no vinimos para comprar fútbol sino ver un poquito las tiendas de James, nuestro jefe, con la camiseta aquí ¿Les gusta Rey León? Pues les presento a Pumba, el jabalí, el hermoso de la película. Bueno, tampoco, pero es chistoso. Bueno, vamos a la otra iglesia. Sí soy muy católico, por eso me gusta en iglesias. Vamos a hacer este edificio verde atrás, que está como redondo. Eh, sí, vamos a la otra iglesia ahora. Bueno, llegamos a la otra iglesia, Grandotota. total. no se puede ingresar, pero vamos a ver. Pues es muy enorme, como es, eh, por ahí 130 metros. Súper grande. Eh, bueno, pero hay construcciones. Creo que no se puede entrar. El camino. A ver si se puede entrar un poquitín. A ver que haya de fin. Bueno, el edificio que decía el verdecito. Y bueno. Ah, si sí, aquí una no entrada. Vamos a ver. Se puede ingresar. Eh, aquí está el en Bank y la entrada parece que está aquí pues vamos a ver si se puede ingresar o no bueno ya ve la calle está menos concurrida que las de siempre y entonces a ver, es la entrada a hacer poco ruido como siempre y a ver que hay adentro Estamos ahora delante de la alcaldía, se ve todo hermosa. Bueno, está un poco negrita, no es de racismo, pero parece un poco sucia, pero igual que de si eh, ¿sí? Según lo que dice internet es la alcaldía, entonces no miento. Entonces, el internet, si es una mentira, es el internet. Eh, bueno, aquí hay algo de oro, parece una estatua grande y allá hay un bonito como unas, unas cosas unos, unos, unos, unos muñequitos eh, voy a entrar a él voy a entrar casi va a decir adentro pues normal voy a entrar es adentro no afuera eh, vamos a entrar a eh, la plaza y eso está, pues, está bonito este es edificio de reloj pues, vamos a ver si hay adentro de este coche una placita Qué hermosa también la linda a me dice que es la alcaldía me parece a mí no sé a ustedes eh, bueno si sí, es hermosa alcaldía pero no es la alcaldía bueno a ver vamos a hacer un panorama del lugar muy, muy bonito, chiquito, hermoso y bastante historia la va, no tengo un guía para contarnos cosas y yo soy mal guía otra catedral otra plaza y unos leones furiosos bueno, vamos a, no, a visitar todas las catedrales parece la de la prima de Bogotá chiquito, ¿no? pero no, no, aquí no está la plaza Bolívar hay pájaros ¿eh? pero ya no más, ay qué cosa no más catedrales bueno aquí hay una cosa, no sé, vamos a entrar curiosidad hay ah, como es que es un parque, vamos a rapidito y vamos a parque eh, a ver bueno no está tan lindo en verano debe ser bonito lindo, pero ahora en invierno no, muertos y si sí, se lo miró. edificio atrás pero bueno esto muy largo, no voy a grabar mucho ese parte. Bueno, sacaba el video con el Alianza Arena, el estadio de fútbol de Bayern Múnich Y vemos aquí... Entonces voy a ver el, el, el partido, de la mentira, solo fui a ver el estadio. está bonito, aunque se ven mal los colores atrás Pero chévere ver el estadio donde juega James, ah, Coman, Lewandowski, Müller, eh, Tolizo, entre otros Bueno, los dejo, si te ha gustado el video, pues, eh, no olvides poner un like y suscribirte, hasta luego, ya